cizarre rebote. Objetivo-motor. Precisión y cooperación en equipo. ¿Y qué me he quedado el no? La Objetivo-meta. <risa> consecución. Objetivo-meta. Y, espérate, ¿el, el ¿de consecución ha dicho qué? No, no ha dicho ha solo el, motor. Ha dicho el, he el nombre y el objetivo-motor. No, pues repite lo que me, me he perdido. Venga. Cooperación en equipo y coordinación. Pero de cooperación en equipo, motor no es. Ah, coordinación y velocidad. trabajar la coordinación, la trabajar la Exacto. velocidad. Y la precisión. Y la precisión. Objetivo de consecución. ¿Sí? ¡Eh! Objetivo de consecución. Llegar hasta donde está... ...la pluma para... Tirar, no, ...mediante era paseo, era llegar hasta el... no, allí... ...o sea, principio. progresar... ...progresar hacia, a la, progresar hacia la meta... Hacia la meta. Sí. ...mediante sea, ...mediante pases tal, tal y cual, exacto... Sí. ...y el meta... para la, la pluma... ...pues empezar... A ver, ...venga... Eh, ...y escuchar cuando dicen los objetivos... ...que los corregimos... ...venga, vamos... Oh, oh. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos a ver. ...porque aquí el zigzag eso... ...yo creo que sobra mucho material... ...para tanta mejor. historia. Es que... ...y tendríais que haber hecho... ...tendríais que haber hecho... ...no sé... Eh, ...era un poco... ...no poco. se podía coger el balón... ...ya, ya... ya ...bueno ya... Eh, ...esa es la historia... ...que lo habí, eh, estabais haciendo... ...cogiendo el balón... ...cuando no se puede coger el balón... ¿Sí? Ah, tío, no, no ...ya... ...venga, pues a ir quitando el material... Eh, lo siguiente, ¿había otros por aquí? Sí. Aquellos, venga, vamos. Silencio, silencio, vamos a ver esto. Silencio, silencio. Silencio, venga, explica. Venga, vamos. Bueno, el eh, juego se llama La cadena loca, y en inglés es de Crazy ¿Crazy No sé. Que ha dicho grandes. Cándeles. Flip. Pela. Ahí te lo ha dicho. Ahí cadena, te lo ha dicho. no sabemos cómo. Chain. Okay. Sí. ok. Pues. Chain y El objetivo ¿Cinco? de consecución es que. Es, no, no se nos caiga la plota, hacemos. Progresado, progresado. progresado. Efectivamente. Y el objetivo de momento ahí a la pared y volver a. Como objetivo motor, mejorar la velocidad y la condición física en general. Y la precisión. Vale, la verdad es que ha sido un detalle el toque así que tiene británico en el acento Ismael. ¿eh? Yes. Venga, vamos. Yes. <risa> Vale, vale, tiene su gracia, ¿eh? Ya, ya la vuelta, no, no es necesaria la vuelta, ¿eh? No, pero ya que estáis, venga. Vale. Por eso, lo que habéis podido. Estamos no? ¡Oh! ¡Oh! pues, ¿Sí? ¿Eh? muy no, no, no, no. siguiente, aquí. Intensidad muy alta, muy alta. Sí, el mortero, la esencia es la misma que la del otro día, pero hemos añadido tiempo para que sea en continuo movimiento. Básicamente, hacemos el circuito, ponemos por ejemplo 5 minutos y tenemos que lograr el mayor número de puntos eh, en ese tiempo para que sea en continuo movimiento. Objetivos motores, trabajar el equilibrio, eh, desarrollar la coordinación eh, óculo manual y, y mejorar la precisión y la velocidad. Luego, objetivos de consecución, eh, progresar por el circuito y echar el móvil en, en los altos, bueno, en el arco que se forma ahí y el objetivo meta eh, progresar sin que se caiga el móvil. Si se cae. O sea, el meta no no se sí. sería meterlo. Claro. Y, pro, y el otro sería de consecución, el progresar. Progresar es consecución. Pero, pero había hecho, lo había dicho, lo ha dicho. Vale. No. Pues venga, empezar. Ya, no. Si se cae hay que volver a empezar. Sí, sí. Venga, empezar. ¡Que no queremos ser líder hoy! <risa> <¿Qué no queremos? risa> está bien. ¡Lo había hecho muy bien! ¿eh? O sea, para lo mejor que era quiera, lo había hecho muy bien. Va ¡Ahí está bien! ¿eh? ¡Ahí está muy bien! El eh, ¡Siguiente grupo! ¡Siguiente grupo! La presión, la presión. el siguiente grupo. Allá. ¿Y luego quedáis vosotros? Sí. Sí, exactamente. Eh, Ahí la presión. Hace mucho, hace mucho. <ríe> Venga, el juego se llama la, diama, la diada extrema, <risas> en inglés, string basket, o algo así, no es el canata, el canata yeah. es que no es yeah. bueno, yeah, yeah, sí. el sí. El objetivo motor es mejorar la precisión, la resistencia y la coordinación. Los, los objetivos consecuentes ¿eh, ¿no? Bueno, de consecución, de consecución. Y, y, y, y logítico, el objetivo medio era darle el cuadro de la canasta o está el balón. Y el objetivo, ¿cuál era el segundo? ¿Sabéis lo que estoy pensando? Sí. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Sí, sí, que, sí, sí. Que, que el B1 es necesario para acabar el grado, pero que algunos no. no van a necesitar no, el B1 para nada. Alejandro, está el bonita? ¿Puedes votar al máximo tres veces el balón? Venga, vamos. Pero, pero el regalo es progresar con el balón sin que vote más 2 eh, en cada sección. Venga, y cada, cada vez que le dé uno en un de por eso están los bancos, tienen que pasar siguiente. Cada vez que le vuelva a dar, siguiente. Ya, ya, ya, ya, ya, ahora siguiente. Venga, Vaya, venga, vaya, vaya eh. No van a necesitar uno ¿eh? para mucho, eh. ¡Dale! Dale. Dale. pero algunos han saltado el banco, no han saltado el banco, ¿eh? <ríe> no han saltado el banco, o sea, y quizá no el banco podía ser un poco eso. peligroso, no sé. No. Eh, no tienen problema. Yo creo que tenéis que buscar algo más, pero no, no está más salto más o algo así. Venga, el último. Vale. más salto? Bueno, pues yo, que me meto un salto, yo. ¿Y lo no. vais a hacer? ¿En dónde? Ah, vale. ¡Eh! ¡Eh, silencio! Venga, venimos para acá. Escuchar a él. Venga, escucharlo. Venga, rápido, escucharlo. Vale, el se llama Toque y okay, Dale. Vale, y los objetivos motores: Pues la precisión, mejorar la precisión, mejorar la fuerza y mejorar la resistencia. Los objetivos de consecución: ¿cuá? Objetivo de consecución es que no caiga eh, la ITIAC al suelo, hacerlo todo seguir y de meta pues hacer la máxima puntuación posible, el número de cortes mayor posible. Estamos a demostrarlo como sería. Ah. Yo lanzaré y ya, tengo que ir tocando el cono, solo no puede tocar el cono la persona que le toca el siguiente darle a la itiaca. Ah. Oh. A ver lo que otra vez. Eh, pues ya está, pero el tema es que parece que lo de la Indiaca eh, lo han controlado, no sabemos cómo es está tu grupo, pero vosotros no habéis llegado a controlarlo. Eso. Entonces si a lo mejor estáis demasiado cerca, no lo ¿No eh, no sé. Lo digo porque la Indiaca necesita tener un poco de vuelo. ¿no? Y entonces, quizás estáis un poco cerca. Probarlo, <ríe> <ríe> probadlo. <probarlo? ríe> <ríe> Andrea, todo tuyo. <risa> <risa> No, no, venga, intentadlo vosotros y acabamos, pero un poco más abierto, un poco, lo digo un poco más abierto porque es que necesita vuelo. Si lo tiráis así es que no llega a volar eso. O un poco más arriba. ¿eh? Venga, a ver. ¡Eh! Los que están con la pelota al rollo. ¿Tú?